Me la pubera coñemos joder esta caria y por la peina nada más que se poder. lo que la tabla ley ve hay por la le pagar El mar, aunque tu cumplete, está en época. Y se vemos ande de más ni de abuelos. ni de por ahí te abuelos va en vigor el ganar No ir a comandar, pero y todo sencillamente. A cualquiera dulcemente y lo que cierto, guay. Pero mi me falla amigo. a fallar A cumplirme el compromiso Si yo me amo, iba el juez Oye, mi interés, tu malo procedimiento Dejo que otro tiempo, esta quebrantar Te hablas tal, uy, que esaja en de lluvia y más pico Entocencia, la ne presencia de coña te la ve ahí joven se Ayer, oye, iba a Ayer, caturo oye, este oye, que oye, oye, la cdc Cristiano, ni cómo vivéis, a la isa, te voy la de lluvia de hoy me bajo tu resombo vea, la se van de lluvia y me Me de quien sale mamu y tepa, otra llivare y con El hombre cura no ah, hay el motivo Que yo por otro he ido. Jabe, veremos ahí, vega, jabe, para pa. de suerte, la secocía va se a se sienten de la yjuba, a acá a salir que merengue allá si usted debe de la yjuba, ya no se ve y no va de de Ahí santo y ya deseaba y hago ¡Suscríbete al con gente va tema despender, y a la iguana más pensamiento a la un corto tiempo de resuelve la agua se campa y de el y que a agua y a tu anda a y que el peaje no se lo Se ya por después de más sufrir. Ni se a mí, con el corazón, no puedo ver. Con solo la lluvia, tiembla que abasa, yo mireí. Mantere y estero, que ya se janderé. Pero a no a de que la un a pido no y Engañar Se ve no importa y no es alo, y por, y por, y y a los ginatudes maguareizas, cuya y coja otro este ayuri mareña saigo, la nere mi apos ni le digo y se na y se lee, si la deja y juro moto y moja pues cuña mi Eco, eco, eco, baisa, si se va era, panema era, el destino y me... Papi, coma, eres ayer, pero no descender y comer. Ella, pone gusto, no lo trova de la alata cambia a huere, añiremos a andar, que años de tal cocereza, vivaremos a la entero va a todo lo que quieres, bien contentada y con y portal, coimos a ¡Ay, no. ¡Suba y baja! ¡Eda y te oye que la a amo aguata! ¡Oye, me oye Isando mi, me el asa! se me va, se regaña en moradiju de la botriz acá cuar, a en un padre, gota uy, a sepolar, guatillare a ella, va a ser su misa, Primeramente, Doña Eca, tú mi gente da con devoción. Calla por veneración a mi madre, si Será feo y amor que pava, a la ipa. seré inútil, la ande la ya desde que añe y andú, da yucuyo te mora y juz se han abrigado, deje se tú pase, ande la cama, te coja tú Se ha sentido cautivar Un bien canto de coba Hace el pobre coba de salmo O ya ya indero peao, oripaba de vale, a ese cuambo llollaba y poraba a mamá Nerenbeca tu cora, nereza el mapurú, o esa peba caru, cual se lo esperar seré indudable, yo pude corazón, un consuelo tareco, por lo de a sufrir así. Añez sentía, añego así, con amor mimo, tú y sabes me pensaba y consideraba, más para como la Tu cosa vea, tu paso o permitir de corazón y ayer y gratitud veía. Es consolación el ah. Se vivir todo tu, may no me hice tú, de potra tu amor. Por el después va a ser a Boingo y fui mi brinda y gato y a Oh, oh, how you a ah. Ayer pa' mi vida te fui a coser De coceres po' de nema, era mujer. Se nace por ni si, nadie me Ni na', yemero, ni na jalo, y ko y ko era Hoy me metió, ya le señalaba Era el ayupe peguará seis a recoger un año pt un pepe allá en la en la que sea huevo ande ya la a mí al estiren y ya para mande ya de cua mande la y tu aré aguijita tu mande, me merece de va a perder y va a arire Y ese es ya ya pura y teñan de tapas y cuero Y mamí de enteró más eterno no me pago Hagan a los besajes, los y te y oñe camiaba, y Seco añe e a esa poraja, es cierto, guau, co coaxia, guau, y no llegué, a y como hay, hay y gusto de se ve hay copeta, peco, ero guarante, matar calcular me me voy y puedo separar de voy mío y cobaco no se va a ir a las caer Usted tu pebale se me deja mañana pende tapo y cuerpo a ni peta pendega pello cobarde y ure Quiero ser tu dueño, estrellita linda de mi cielo hermoso. Ha sido tu beso a todo esa pariza sentirme dichoso Quiero que comprendas estar más sincero en todo momento. No que tormento hacia que te amo con tu beso, amor. Lo que usted hacia el que te amas con tu beso amor. Es mamá por la forma bella Eres tú la estrella que alumbra mi vida y mi pensamiento Por eso te ruego dueña de mi vida en todo momento Que nunca te olvides de amor sincero que es para ti Que nunca te olvides de amor sincero que es para ti Tarde de otoño jamás Me olvido cuando mi ser te entregué Vivo sufriendo en el mundo sin ti Te juro mi amor que nunca olvidé Bajo aquel seibo sonrío La ansia perdí Y el perfume de tu beso quedó Tu labio fuera y jalante sustento Tanto tiempo hace que no te encuentro bien, Pero eso no importa por ti delita mi corazón y decir tu nombre es imposible, tú sabes bien. y no he